Yo quiero un Walter Espinosa, el de OIJ, Aquí lo tengo sentado a la par. Ya se los enseñé, ¿verdad? Vean. Estamos de que nos digan que Este es Walter Espinosa que creo que lo llevan para el bulevar de la corte. Aquí y apoyamos y por todo este movimiento que están haciendo vamos con un ser de corazón ni una menos hasta allá pedimos justicia pido justicia por mi hija Andrea y por todas las demás y por las que estamos ahorita que no pueden Ya no sobremos nunca más las personas de antes. Ya no podemos suceder por las que ya no están, pero sí por las que quedan. Es hora de que Costa Rica se levante, de que seamos una sola voz, por favor. Que la Asamblea meta manos. Ya es hora de que pongan un alto a estos femicidios. Y una de las maneras que nos pueden ayudar es aumentando las penas contra las leyes, contra los femicidios porque no puede ser posible que una persona de estas le quite la vida a una mujer y a los ocho años ande por las frases como nada y no sabemos quién será su próxima víctima. Eso es lo que no podemos permitir. Es cierto, la violencia no tiene género, pero nosotros nos están matando por ser mujeres. Somos nosotros los que morimos humanos de homicidio. Es cierto, hay mucha muerte en el país tenemos muchos problemas pero estos homicidios es una pandemia es la segunda pandemia que tenemos los costarricenses y yo quisiera hacer un llamado para todos los costarricenses yo sé que ustedes están aquí pero cruelmente hay muchas personas en la falta de empatía acerca de este tema que es bastante grave mucha gente hasta en sus comentarios incluso apoya a los femicidas diciendo se lo buscó por como andaba vestida, se lo buscó por me hablaba, se lo buscó por lo que hizo. Eso no puede ser. Nosotras somos libres de andar como queramos, de vestirnos como nosotras queremos y no por eso nos tienen que matar. Y nosotras no somos propiedad de nadie. No generalizo porque estamos de acuerdo, no todos los hombres son iguales, pero sí hay un montón de femicidas. Todos a los que tenemos que atacar y necesitamos que la ley esté de parte de nosotros. Porque ellos están aquí para eso, ellos reciben sus sueldos para protegernos, para cuidar el país. No es posible que si le pasa algo a alguien de la Asamblea, ellos desplieguen y corran. Mientras que si a nosotros nos pasa algo, yo personalmente se lo digo y lo he dicho, no esperé seis días en la sala de mi casa esperando que el OIJ llegara a buscarme, y no generalizo porque no son todos, pero yo supe lo que fue esperar seis días en la sala de mi casa, sin que nadie le viviera nada, señora, ¿dónde se perdió su hija? Yo fui libre, yo tengo sospechas de esta persona, y nadie quiso escucharme, y esa persona tenía cerrado a mi hija en el patio de su casa esa persona tenía a mi niña encerrada La encontramos. No fue justo que nosotros tuviéramos que encontrar el cuerpo de mi hija porque no tuvimos la ayuda necesaria. Esto no está bien. Y yo no quisiera que eso le pase a nadie más nunca. Nunca, nunca. Porque ustedes saben, esto es un dolor. Mi hijo tuvo que encargaba a su hermanita con sus propias manos. Yo no quiero que eso le venga a pasar nunca más a nadie. Y gracias a ustedes, muchas gracias. Todas las familias y yo, ustedes no saben lo que significa para nosotros verlos a ustedes aquí. No hay palabras, porque muchos de ustedes no están pasando por esta situación, pero vemos que comparten nuestro dolor y nos apoyan. Y es hora de que el Poder Judicial, de que la Asamblea Legislativa, tenemos que hacer algo para que nos oigan, porque yo me hago cuenta que no todas las personas lo saben, pero sepan que aquí la entidad que tiene poder para cambiar leyes es el Poder Legislativo, y es el que menos se escucha, el que nunca se pronuncia en ninguno de estos casos. Por ese lado nosotros tenemos que presionar, porque esa a ellos a que les toca, porque ellos también tienen hijas, porque tienen hermanas, porque tienen madres, y él fue la mía. Puede ser cualquiera de ellas. Vean el caso de María José. María José luchó con nosotros. María José me apoyó. Corrió sin imaginar que hoy ella es una más de la lista de los homicidios. Hoy yo creo que, bueno, primeramente, dale gracias a Dios porque nos permitió estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Y que esta lucha no termine aquí. Porque esto apenas comienza. Porque... Ustedes han escuchado las noticias, no es posible que haya 60 mujeres muertas y que solo 11 estén reconocidas como femicidios. Las otras murieron igual que estas 11, a manos de sus parejas, de un vecino, de alguien que puso sus ojos en ella. No esto no puede ser. Y ojalá que todo esto llegue al corazón de todos, Costa Rica, porque yo creo que si nos levantamos todos a una sola voz, nos van a escuchar a nosotros. Muchas gracias.